Viernes, 2 de la tarde, ¿no? los gorilas que dicen que el Estado está vacío, mira la cantidad de trabajadoras y trabajadores que somos en este ministerio, en un momento eh, importante, muy importante en dos sentidos, voy a ir por una muy positiva, un análisis político y luego voy para arriba, así que no se asusten. Pero ayer nuestra central de obrera tuvo un congreso extraordinario. Eh, donde votamos la paridad de género 50 y 50, es un dato enorme para el movimiento obrero porque pudimos marcar un punto de inicio en una nueva etapa y lo que es el tercer dictadismo. Que fue grado, además. Fue grado porque la mesa proponía una instancia de 60-40, eh, porque los sindicatos que conforman la, la central todavía no hicieron una reforma estatutaria. Eh, y no se puede funcionar. Fue, fue, fue tan hermoso lo que pasó, fue la rebelión en la granja, fue algo tan, tan lindo que que bueno que también la conducción de, de nuestra central eh, pudo hacer un corto intermedio y pudo, pudo avanzar en un marco que, que es el marco que, que requiere en este momento nuestra propia historia, que es la de, de generar todas las instancias de igualdad. y entonces yo estoy realmente muy contento de cerrar esta etapa en la central eh, con una reforma estatutaria que da la posibilidad de una, una nueva apertura y que además obliga a los sindicatos que forman parte de, de, esa, de esta central a también ir cambiando nuestros estatutos para poder ir generando que esto se materialice.